pues bueno, ¿ahora qué vamos a hacer, Paul? El día de hoy vamos a hacer, no nomás nosotros vamos a participar, sino que hay unos integrantes detrás. De... Tenemos unos invitados. ¿no? Ahorita ¿Qué? los vamos a presentar. va a tratar este video de toques eléctricos. Vamos a hacer un juego de preguntas y si latinan, pues no va a haber toques. Si no latinan, va a haber toques. Exactamente. Son trivias y son asertivos y preguntas. A México, a México. A México, a México. ¿Vas que les voy a enseñar con qué les voy a dar toque? No Creo que ya lo han de conocer, los que vieron el video anterior, vayan a ver lo que aparecerá Ya lo han de conocer La compré, claro. la compré ayer, exactamente, miren Ajá, exacto Miren el diseño, ahí está War Simpson en el <risa> Bueno, el primer invitado, pásale Chino Chino, Chino, pasa... Ya como ustedes ya lo conocen a ¿no? exacto También a Julia Nueva no, integrante no, Ella va a salir en algunos videos con nosotros, ¿verdad? ¿no? Sí, exacto, va a estar ella, en varios videos ella también Ella Estados Unidos Ajá. Ella sabe hablar más inglés que nosotros. Más inglés que español. Mucho más. Pues bueno, Paul. Yo pienso que nos pases ahí a Exacto, para que nos vean más completos a todos, a los cuatro. Pues bien, ya estamos aquí, Paul. Ya estamos invitados, ya nos sentamos, aquí está, la aquí. ¿Están contentos? Yo los son nerviosos porque les va a dar unos toques buenos, eh. A ver. A ver si latinas. Vamos a empezar con la primera pregunta. Pero aquí va a ser la primera. Primero la dama. Piedra, ¿Eh? <risa> papel, papel, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Ah, Ay, no la ¿Piedra, la <risa> Van a ser tres niveles. O De vale, poco a poquito empezamos. Un cales al 4 y medio sí, y sí, siete. ¿Seremos uno de ahí el 7. ¿Creemos por del 3? Del 3, el 6. Sí, sí. Dale, dale. 3, 3, 6 y 8. Van a ser 3 niveles. Primera pregunta. Es fácil para ti, no, Julia, es muy. No, no, no. <risa> Ciudad con más habitantes en el mundo. <risa> tan tan tan tan. Estados ¿Te ¿Te un Unidos? Ah, <risa> es Tokio. Yo sabía Tokio <risa> Pobrecita. Dale despacio, no te pases con los invitados. Sí. Oh, Ah, bueno, fácil para ti. Entonces sigue chino, el otro invitado. Ah, primero los invitados. Ajá, ¿sí? ¿sí? exacto. Cuántos días le toma a la Tierra dar una vuelta a la órbita del Sol. No me confundí. <risa> okay, yeah, va Cuántos días le toma a la Tierra dar una vuelta a la órbita del Sol. <risa> Es muy ¿Es fácil. El sí, guau wow. ah, sí. Correcto, palomita. Bravo, bravo. A la pregunta para Paul: ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Cuba. Ah, error, Paul. No, la ciudad... Ay, que... ah, Ya te dio, ya te dio. <risa> <risa> La respuesta correcta es el Vaticano. Un país ah, pequeño. Sí, ¿dónde está el, el Vaticano, ¿dónde está, está el Papa? donde está el Papa. Es el país más pequeño. Ah, sí. ah yo sigo. Bueno, bueno. Sí, Hay un gallo sentado justo en la cima de un granero. Hay un gallo justo... Ah, es que no escribes bien, Mario. Va. No, ¿No? te entiendo. A ver, ¿ustedes lo entienden? No, letra de doctor, ¿por favor. Hay un gallo sentado justo en la cima de un granero. Si pone un huevo, ¿hacia qué lado rodaría? ¿Lado izquierdo? No. ¡Toques, toques, toques! toques rico. La más, ay, despido, respuesta era, los gallos no ponen huevos, Mario. ¡Ah! ¡Es un gallo, en no una gallina! ¡Oh! <risa> va a ser otra fácil. Ya, pero va a subir el nivel, ¿eh? Nivel 2. ¿Cuál es el idioma que tiene más palabras? ¿Latin? ¿Latino? No, latin. ¿Cómo? ¿Latin? ¿Latin? Latín. Latín. Latín. No oh. me toque. Inglés, <risa> <risa> Julio. No. Tiene 200,000 palabras. No, es mezcla. No. Ey, no. <risa> Vamos a hacerle otra pregunta. A ver, a ver, a ver. Tú puedes, chino. ¿Cuántas teclas tiene un piano? <risa> Esa no te la quise decir a ti porque tú sabes... Pero depende, ¿no? No, no, no. Un piano, un piano, un piano. Ah, un piano normal. ¿Cuántas teclas tiene un piano? ¿Es Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ah, ah ¿Cuál es el libro más vendido del siglo XXI? Qué difícil me lo pusiste. <risa> casi no leo. No leo nada. <risa> el libro más vendido. Está <risa> <¿Qué> difícil. El <risa> libro <visito> un... <risa> Dale toques por payaso. Dale. Dale. <risa> ah, ah, <risa> ¿Ese hay, padre? <risa> dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Wow. Ay, no. Bueno, si sí, yo conozco como, como película, como no leo, <risa> pero la voy a ver. Sí. Sí. Yo sigo, Paúl. ¡Ah! ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh, se se ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a al tercer nivel, que es el nivel el máximo, ¿no? gracias, ¿eh? gracias, Es algo muy fácil para ti, Julia. Y tienes que atinarle, si no te va a tocar un toque muy fuerte. ¿Estás lista? Dice ¿Es que está lista. Okay. ¿Qué mes? Tiene 28 días. A ver, pueden, dímelo.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 Mark, Mark, Zuckerberg. Zuckerberg. Zuckerberg. ¿Cómo Zuckerberg. se dice? Mark Zuckerberg. Exacto. Zuckerberg. <risa> Zuckerberg. <risa> Zuckerberg. <risa> oh. Mark Zuckerberg. ¿Qué <risa> tú ¿Quién estuvo <Pablo>? Oh no. <risa> <risa> oh no. Sí. <risa> ¿Cuál es la capital de Brasil? Nah. No. ¿Cuál es la capital de Brasil? Ah no sí. Brasilia. que vea a ti, ¿no? ve a ti en Brasilia es la respuesta correcta oh no, ¿por qué? la tengo a agarrar en los clásicos si quieren hacer trampa ¿cuál es el nombre de la primera persona que va a ir a Marte y ¿cuál es su edad? oh edad no sé la puse la Respuesta. La respuesta ay! Es una ah, es, es mujer que es muy reconocida ah, ah, Es ah, ah, el nombre, pero. ah, ah, ah, ah,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 a, Uy, a China, muchas a gracias por venir. Y vayan a seguir a mi primo al chino de Instagram. ¿no? ¿Cómo lo tienes? Como Juan, Gómez. Juan, Juan Gómez. Gómez. Igual ahí vamos a poner. Ahí vamos a poner. Dale like, suscríbanse. Activen la campanita y, también. Y también recuerden seguirnos en Instagram y también seguirnos en Facebook. Que ya tenemos Facebook. darle like y seguir. Y, y pues bueno, Julia no va a ser la primera vez que sale con nosotros, no, ¿eh? va a salir no varios videos. <risa> pues bueno, hasta aquí terminamos este, este video, espero les haya gustado. Exacto, y nos vemos en el próximo video y muchas gracias por haber venido. Y por y tener bueno. el tiempo y ahora sí nos vamos hasta el siguiente video. Hasta ah. la próxima. <risa>